3, 3, 3, ¡Aquí ¿Sí? vamos a acompañar a la doctora! ¡Se han manchado la Montserrat Caballé! ¿Aquí se me va a cambiar el color se si me lo pones rojo?